Es bueno salvar a alguien porque te sientes bien, sientes que salvaste una vida. Mira, y él mismo está diciendo que su mamá <risa> le ha enseñado a amar y a querer. Orgullosa de mi hijo. Es Juan en una camilla con golpes y heridas luego de que sin pensarlo se lanzó sobre sus compañeros de escuela, salvándolos de ser aplastados o posiblemente electrocutados por un poste cuando esperaban el autobús. Y un auto chocó contra el sistema eléctrico. Y nos íbamos a poner la cola para el autobús, pero vino un auto y chocó. El niño venezolano no pensó en el peligro. No, no pensé en nada para salvarlo. Actuó por salvar a otros. El poste cayó sobre sus piernas. En ese momento yo ya me había quedado desmayado y yo perdí memoria. Por eso no me acuerdo mucho de esa parte. Al llegar los bomberos, todos estaban a salvo su madre aplaude su valentía ah, orgullosa de mi hijo este sin palabras ya porque es que tantas tantas emociones que hemos vivido en honor los bomberos le entregaron un reconocimiento lo declararon miembro honorario de su departamento yes. All right. yeah. All right. okay. ahora es un héroe completamente sano y caminando regresó a su escuela donde también fue recibido con honores Fueron largos días hospitalizados y en recuperación. Es bueno salvar a alguien porque te sientes bien, sientes que salvaste una vida importante para ti. Pero más allá de eso, te has convertido en un héroe en todo el país, todo Estados Unidos, estamos hablando de tu acto, de tu acción heroica. ¿Qué se siente recibir el cariño de tanta gente? Se siente muy genial porque sé que las personas pueden cuidarse, y que pueden cuidar a otras personas que son más chiquitos, más grandes. Pero hoy, en momentos donde las escuelas parecen ser un lugar peligroso, oscuro para los niños en Estados Unidos, Juan se convierte en luz de esperanza y recuerda que en ellas todavía está presente el amor. Carlos Moreno reporta.